Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. En nuestro último programa Marihuana News 114 estuvimos en una cata en las montañas del Valle del Cauca, una de las zonas donde más marihuana se produce en Colombia. Hoy volvemos a la zona y escuchamos a un agricultor que se dedica al cultivo de marihuana de forma intensiva para tratar de entender un poco más de su realidad.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 como aprendieron, que es sembrar la planta en esquejes, hacerle unas pequeñas podas, una que otra, y dejar que la mamata dé lo que va a dar. Aunque hay personas que sí cultivan con técnicas, que le hacen sus podas como es, que le hacen sus apicales, para que la planta dé más, más cantidad de ramas, dé más producción. Hay gente que trabaja muy bien deshijando, quitando la parte de los moños eh, o las ramas muy pegadas al tallo principal, entonces, hay gente que trabaja bien y hay gente que no sabe trabajar. Hay gente que tira el, el tema del cannabis por tirarlo y sus producciones son muy bajas, entonces no es rentable. Entonces, cuando vos sembras bien, digamos, si tenés un cultivo de 500 plantas y estás sacando 300, 400 libras por, por cada 500, 500 plantas, es muy bien, es un cultivo muy bueno. Pero hay personas que siembran mil matas y por lo regular acá mil matas dejan que como 300 libras, ¿no? Más o menos, entonces no es un cultivo viable, porque es que mil matas bien trabajadas te deberían dar aproximadamente por encima de las 500 libras. La gente acá para poder que sea rentable abona la mata como cada 20 días, fumigan foliar de vez en cuando, los abonos a lo más mínimo, eso es lo que se trabaja, ¿no? La mayoría trabaja, todo el mundo trabaja aquí con agroquímicos, muy poca gente trabaja con mineral y con orgánico. El suelo, muchas veces la planta se satura porque los suelos están saturados del mismo abono siempre. ¿Por qué? Porque digamos siembran y siembran y siembran y siembran y siembran y siembran, y siembran lo mismo, lo mismo, lo mismo lo, y, y con, el mismo, con el mismo abono y van es como saturando la el suelo. Entonces si vos haces un análisis de suelo, sabes que... En este, en, esta, en, esta, en este cultivo tenés que aplicarle tal y tal cosa porque tiene una deficiencia de tal y tal algo. Entonces, pues todo es así como que, como que si lo haces con técnicas te va bien, pero si lo haces epíricamente pues vas a fallar en muchas cosas. Y todo el mundo se ha quedado en sembrar solo el cannabis de, de uso comercial, que llamamos aquí pues, el cannabis de combate, que es el que siembran con agroquímicos. El tema de, del orgánico de es esquivo para las demás personas y como en Colombia no hay cultura, eh, una gran cultura para el tema orgánico, entonces se vende y hay gente que lo siembra y no tiene a quién venderle y a la hora de sacar su cultivo lo tienen que feriar al mejor postor, a lo más barato, entonces tampoco es que sea rentable. El mangoviche el punto rojo, aquí se dejó de sembrar hace mucho rato. Y lo que lo que siembran son variedades híbridos que se han creado por aquí en la zona, cruces de, de semillas que han traído de afuera, y una variedad en especial que se siembra mucho, que la gente cultiva mucho, que porque da muy buena producción y todo, la gente acá le llama patimorada, ¿no? A mí no me importa si el vecino vende a un precio, yo quiero vender más que el vecino, entonces yo vendo un poquito más barato que el vecino para poder vender más. Entonces acá la gente no ha tomado conciencia que si se unen, que si trabajan en conjunto, lo que esto marcha mucho mejor. Mira, ahorita el precio del cannabis ha subido un poco por ese mismo tema, porque la gente se unió, se propusieron a no dejar sembrar más de 500 plantas por familia, en escala creo que son 1.500, ¿no? y eso sería como cada cuatro meses 1500 plantas pero pueden sembrar 500 en escala pero eso ha mejorado un poco el precio porque el precio estaba muy muy por debajo de los 20 mil ahorita está un poquito mucho más alto pero entonces eso genera que que haya que haya mejor venta que o sea que y el llevar a la gente a sembrar más poquitas plantas ha hecho de que haya menos cannabis entonces mejor relación con el precio. Entonces es mucho más asequible vender, porque antes para ganarte lo que te vas a ganar ahora con 100 libras, antes tenías que sembrar como 2.000 plantas y, y, y te da más o menos la ganancia de eso, ¿no? Acá el tema de cultivo de cannabis, acá en la parte alta, siempre va a ser ilegal. La gente acá no tiene cómo entrar al, a, al tema legal porque es un tema muy costoso. Es un tema que cualquiera no se va a poder meter porque implica gastar mucho dinero y las personas como tal tendrán que mostrar de dónde viene el dinero y si el dinero viene de la parte ilegal pues tampoco lo van a poder hacer. Entonces es muy difícil hacerlo.